¿Alguna vez se preguntaron qué pasa con el agua que utilizamos en nuestra casa en, o en la ciudad? Eh, ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Es reutilizable? Pues todo eso lo vamos a ver justamente hoy y van a volver locos con los métodos para reutilizar el agua. soy muy bueno memorizando cosas y ¿sí? es uno de los métodos más antiguos y que más recurrente y que me sirven a mí para pasar exámenes pero pero pero pero eh, tengo esta cosa que se llama flujera inmensa sí y um, tengo un parcial dentro de unos cuantos días un examen eh, sobre el tema que les voy a hablar ahora. así que pensé que una muy buena idea para poder aprenderme el tema que voy a dar es pues Hacer un pequeño video explicándoles a ustedes sobre lo que tanto Y por eso eh, junto a Mister Teresa y Manche hemos decidido hacer un pequeño guión para explicarles un poco sobre las, el agua eh, que nosotros utilizamos normalmente Espero que este video le ayude a entender un poco sobre cómo funciona la ciudad y todas sus aguas residuales. Y también haré pequeñas preguntas que aparecerán por acá y las respuestas van a estar en la descripción de este video. Al igual que les voy a dejar ciertos otros videos de otros canales con tratamientos de aguas residuales para que vayan a ver los métodos que vamos a hablar aquí también. Pero que en esos videos están mucho más profundizados y entonces si les da curiosidad pues pueden ir a verlo. Igual van a aparecer las tarjetitas por aquí. El agua es responsable de la vida en nuestro planeta y también de su continuidad, gracias a que interactúan sus tres estados de la materia, como el líquido, sólido y gaseoso. Hoy nos concentraremos en el estado líquido, pues esto se relaciona directamente con las actividades humanas, como el uso doméstico, público, de la industria, la agricultura, la economía, fuente de energía, vías de comunicación y mi favorito, deporte y ocio. Aunque hay 1.340,2 millones de kilómetros cúbicos de agua sólida y líquida en nuestro planeta, solamente el 3% de ese agua es dulce y los humanos solo podemos acceder al 0,007% de todo ese agua. Entre las muchas actividades que nosotros como humanos eh, realizamos, es muy importante que tengamos en cuenta la reutilización misma del agua. Entonces necesitamos crear métodos para su descontaminación como tal. Pero ¿qué es contaminación? Al igual que hay normas internacionales, existe una normativa boliviana que es la 495, que en esa establece que cualquier modificación física, química, radiológica, biológica que se haga en el agua y esto repercuta en la salud de las personas, se considera una contaminación. Si tú le haces cualquier modificación al agua y eso daña la salud de las personas o de cualquier ser vivo, se considera que ya está contaminada con tal ¿Podemos medir la contaminación? Claro que sí, sí podemos. Eh, pero lo más interesante de todo esto es que podemos establecer parámetros o niveles eh, para saber si un agua está contaminada o no. Y estos parámetros o niveles podemos escribirlos en un papel, lo puede firmar el presidente y eso se convierte en un reglamento, una ley o una norma que todos debemos seguir. Todas las entidades pueden tener esta normativa y las pueden cumplir, se pueden regir a ellas. Y las que no, pues tendrán consecuencias justamente por no cumplirla. Y eso es lo hermoso de las leyes. Pero antes de hablar de un reglamento como tal... De... Debemos saber cómo detectar la contaminación Gracias a la ciencia podemos establecer ciertos parámetros para determinar si un agua está contaminada o no ¿Sí? De manera más sencilla, por ejemplo, un agua incolora a comparación de un agua turbia podemos saber exactamente cuál es más eh, buena para la salud o cuál está menos o más contaminada Gracias a estos parámetros se establecieron ciertos estudios para saber la cantidad de contaminantes que pueda tener el agua como ¿sí? De, de ahí podemos sacar, por ejemplo, si una agua está contaminada, el olor y el sabor van a ser desagradables. El color eh, no va a ser incoloro, va a tener turbiedad. El pH, que es el potencial de hidrógeno, que va a calcular qué tan ácido o qué tan básico está el agua. También vamos a medir la materia orgánica que está presente dentro de nuestra agua. ¿sí? Como se puede diluir la materia orgánica en, en el agua como tal, es muy difícil captar. Entonces tenemos... Eh, ciertos métodos que nos ayudan a eso. Uno de los métodos que aprendimos es el DBO. El DBO es la demanda biológica de oxígeno. Aunque en el texto dice bioquímica, eh, me quedo con biológica, pero va a depender mucho de la bibliografía que estén leyendo. El libro 5 es la cantidad de oxígeno que van a necesitar los microorganismos eh, para degradar un agua residual. sí. Y solo se va a calcular la materia orgánica, eh, carbónica, como tal todo lo que contenga un carbón dentro de eso y se degrade, solamente va a medir eso. Luego tenemos otro parámetro que es la demanda química de oxígeno, que este es un estudio más completo, por así decirlo, es más rápido y dura solamente 3 horas, eh, que va casi lo mismo que el DBO5, que es calcular la cantidad de oxígeno que se necesita para degradar, en este caso compuestos orgánicos e inorgánicos, como tal que estén presentes dentro del agua. Que Si tenemos una demanda de oxígeno muy muy alta, eso quiere decir que eh, el agua residual que nosotros tenemos está consumiendo mucho oxígeno ¿sí? y que eh, por ejemplo los seres vivos eh, no van a poder sobrevivir ahí una vez hemos realizado todos esos estudios podemos establecer parámetros ya sea máximos o mínimos para determinar si un agua está contaminada o no o si es apta para el consumo humano. Y con toda esta información podemos establecer eh, normativas o reglas que nos van a indicar cómo se debe eh, sacar una muestra de agua para el análisis, cada cuánto se debe analizar el agua que consumimos, eh, requisitos para que un agua sea potable y cuáles son las normativas que se establecen para el uso del agua para las distintas industrias el siguiente paso será legislar el uso de las aguas residuales y sancionar a aquellas personas que las estén contaminando para saber qué método de tratamiento de agua residual vamos a utilizar nos vamos a basar en, en los siguientes parámetros lo primero va a ser la calidad del agua lo otro va a ser el espacio y el costo que estén disponibles para que nosotros podamos realizar el tipo de tratamiento de agua residual y por último las implicaciones futuras al crecimiento de la población eh, que sí se pueda ampliar la planta de tratamiento, etc. Para eso podemos agrupar eh, métodos de tratamiento de agua en métodos destructivos y no destructivos. Los métodos no destructivos son aquellos que eh, no van a destruir la materia orgánica eh, o los sólidos que estén presentes dentro de nuestra agua residual. Lo que van a hacer es extraerlos, por así decirlo, ¿no? Los van a sacar eh, y luego eh, se pueden desechar o se pueden tratar de otra manera. Eh, en los métodos destructivos justamente destruyen lo que es la materia orgánica y pues, en todos los sólidos que estén presentes dentro del mismo y pueden generar otros productos en procesos electroquímicos, por ejemplo, que no se generan residuos como tal la materia en suspensión va a ser toda ella que esté flotando, esté suspendida esté a la vista de nosotros dentro del agua digamos, ¿no? como tierra, arena o cualquier otra, otro sólido que nosotros podamos ver directamente que esté flotando, navegando y que no se deshaga dentro del agua ¿no? Que se mantenga sólido como tal Los disueltos pues son todo lo contrario Son los que se disuelven justamente, los que se deshacen dentro del agua Y nosotros no los podemos captar Un claro ejemplo de esto es por ejemplo cuando echamos sal a un vaso de agua Pues este se disuelve, entonces no podemos diferenciar qué es agua qué es sal Entonces eso es algo muy importante Porque los sólidos en suspensión pueden tener ciertos métodos que nos pueden facilitar el, el tratamiento del agua. Uno de ellos va a ser el desbaste, que son barras metálicas que se ponen en las alcantarillas para, por ejemplo, evitar el paso de eh, algas o materia orgánica que es generada por plantas. Lo otro que sería la sedimentación, que es hacer que el agua, por ejemplo, que tengamos, de la gravedad, todos esos sedimentos, toda esa materia, en suspensión, esos sólidos suspendidos, eh, bajen hacia el fondo y eh, el agua quede más limpia. Otro de los procesos es la filtración, que es utilizar un pequeño, una pequeña membrana eh, para pasar el agua por ahí y que los sólidos queden atrapados. ¿no? Eh, un, uno de esos ejemplos es como eh, la coladera que tenemos, entonces que nosotros vertimos, por ejemplo, y quedan los sólidos arriba y abajo solamente queda el líquido, es lo mismo. ¿sí? Y por último, que está? La flotación. La flotación es eh, insertar burbujas de gas, normalmente aire, dentro del agua para atrapar, estos sólidos en suspensión y que puedan salir a la superficie todos flotar y de ahí ya pueden extraer esto es una maravilla porque no me imagino a los seres humanos teniendo la capacidad de generar todos estos procesos y quisiera saber cómo lo descubrieron ¿Saben? para la flotación de hecho que les voy a dejar un vídeo hay eh, un explica exactamente Cómo debería ser el proceso de la flotación Porque no es solamente como inyectar eh, burbujas y ya Sino que hay toda una ciencia detrás eh, Todo esto es una maravilla Así que los, los invito a ver los otros videos Que puedan eh, entender un poquito más Y tal vez les agrade un poquito sobre eso en ingeniería y ciencia Para eliminar la materia disuelta Vamos a tener otros procesos Uno de ellos eh, va a ser la precipitación Que con eh, que este vamos a utilizar un elemento químico que es un coagulante para que eh, todos estos, estos sólidos que están disueltos eh, se vuelvan una materia suspendida y posteriormente se puedan extraer. La precipitación es lo mismo que la sedimentación, solo que con un nombre más bonito, y que la precipitación se utiliza eh, un compuesto químico como tal, sino algo extra, digamos, la sedimentación es solamente dejar el agua ahí y que todo caiga. En la precipitación vamos a tener tres fases. La primera que va a ser la coagulación, que es donde vamos a añadir el coagulante. Eh, este coagulante va a desestabilizar todas las moléculas que estén disueltas eh, dentro del agua para que se empiecen a juntar. Un ejemplo muy creepy de todo esto y que es el único que se me viene a la cabeza es por ejemplo que tenemos dos humanos a uno le cortan la pierna derecha y a uno le cortan la pierna izquierda entonces se van a caer entonces para no caerse ellos se juntan entre sí, se abrazan y así ya no se caen básicamente lo mismo es lo que van a hacer esas moléculas no al des desestabilizarse justamente con el coagulante van a juntarse con las demás, eh, con las demás moléculas por ejemplo y comienzan a hacer eh, sólidos en suspensión es decir que puedan tener pequeños flóculos o pequeñas bolitas, digamos, de suciedad, que ya nosotros podamos ver y que se puedan extraer posteriormente. Luego tenemos la floculación, que va a ser el siguiente proceso. Este proceso es un proceso de agitado, no tan rápido ni tan lento, pero es como eh, hay ciertas moléculas que aún van a estar eh, flotando por ahí, que no se estén adhiriendo a estos flóculos, ¿no? A los flóculos estas bolitas formadas anteriormente. Entonces, con esta agitación tenemos como un intercambio de materia mucho más grande. Entonces, todas estas bolitas, estos flóculos, van a ir rotando por todo el agua y van a ir agarrando más materia orgánica ¿no? Y de esa manera ya podemos aplicarle la sedimentación, que es netamente hacer que la gravedad pues haga lo suyo y que todo eso se sedimente, o sea, vaya hacia abajo, precipite. Entonces, de, de esa misma manera, ¿no? Otros procesos utilizados son los procesos electroquímicos, que consisten en pasar una corriente eléctrica por el agua residual para degradar todos los compuestos que son tóxicos. Por último, pero no menos importante, uno de los, el, el último método que se aplica, por ejemplo, en el tratamiento del agua es la desinfección, que es para matar a todos los microorganismos, protozoos, bacterias que queden dentro del agua residual. Para eso normalmente se utiliza cloro. ¿sí? Eh, otros compuestos que utilizan puede ser la luz ultravioleta o el ozono, que igual son válidos. Y dependiendo del costo y si tienen la tecnología para hacerlo, pues lo pueden hacer. Pero normalmente se utiliza cloro, porque es lo más rápido de conseguir, por así decirlo, es lo más fácil utilizar. Muy bien, y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver si les gustó este contenido. Pueden dejar su comentario en la parte de abajo, su pequeño like. Igual se pueden suscribir al canal si quieren más contenido como esto. Eh, recuerden que pueden revisar todas las preguntas que salieron aquí eh, en la descripción de este video. Igual pueden ver los otros videos sobre tecnologías aquí en la descripción. Eso sería todo. Nos vemos.